Agradezco a Jorge y a los organizadores el haber contado conmigo para empezar pues estos tres días de reflexión. Y bueno, eh, yo he tratado pues de preparar pues la, la intervención mía para que sea sugerente, para mover a pensar pues sobre todo una serie de temas y sobre todo también haciendo hincapié en las inercias o resistencias pues a cambiar el paradigma sobre todo en, en, en economía porque está vinculado claro a, eh, plenamente a otros aspectos de la ideología dominante de los cuales pues claro es, es tributario es lo que vamos a ver un poco a lo largo de la intervención entonces el plan de la exposición será pues, primero pues eh, ver la función encubridora de la economía eh, de la ideología económica y política dominante para después de tratar pues, todo esto, pues ver cómo en tiempos de crisis eh, aflora más pues, la crítica de fondo y se pone en cuestión pues, los paradigmas de fondo, etcétera, la noción de crisis de civilización, etcétera, repunta. Y entonces ver cómo toda esta ideología económica es lo que acabaré subrayando, pues eh, aparece estrechamente ligada a determinadas nociones de naturaleza, de individuo de sociedad consustanciales a esa ideología económica dominante entonces es una pieza pues muy conectada claro en un conjunto y ver cómo apuntan pues ya otras formas de ver y pensar el mundo porque solamente el reflexionar sobre todas estas piezas de la ideología dominante visibilizar pues aspectos que antes no se pensaba sobre ellos relativizar conceptos que se daban por universales, ¿no? y totalmente racionales, ¿no? para aquí y en cualquier tiempo y lugar, ver pues que no, son creaciones de la mente humana que no han existido siempre y por lo tanto pues tampoco han de existir siempre que pueden cambiar, etcétera etcétera es un poco el propósito de la intervención, entonces vamos los presupuestos de fondo es que la ideología orienta nuestros enfoques percepciones y comportamientos y un determinado enfoque pues como es el económico subraya, incluso llega hasta cuantificar eh, ciertos aspectos, pero ¿a costa de qué? de soslayar otros de ahí que ...a veces, pues precisamente su función más importante sea eh, la de soslayar esos otros aspectos. O sea, eh, es un poco lo que vamos a ver. Y, y, luego, entonces, la percepción del presente y del pasado, pues claro, si se ve con ese enfoque... ...condiciona, claro, la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio... ...aparece como una foto fija... ...del presente y del pasado ahí... ...y imposibilidad de cambio... ...porque, pues claro, si está todo visto... ...desde el prisma de ese enfoque... ...a piñón fijo... ...pues entonces, se imposibilita ver... ...cualquier posibilidad de cambio... ...y entonces, por lo tanto... ...como consecuencia de todo esto... ...trascender la ideología y los enfoques hoy dominantes... ...exige relativizarlos... ...ponerlos en contexto histórico... ...viendo que no fueron dominantes en el pasado ni tienen por qué seguirlo siendo en el futuro y entonces bueno eso es lo que yo efectivamente como comenta Jorge pues llevo ya más de un cuarto de siglo haciendo con, con la ideología económica dominante y otros aspectos ¿no? y entonces eso es lo que eh, bueno sobre todo hecho en el libro de la economía en evolución y luego también ya aplicado más al análisis de la civilización industrial etcétera en raíces del deterioro ecológico y social Ambos reeditados y actualizados en el 2015, eh, como hemos indicado, y después también en el de Economía, Poder y Política, al que ha hecho referencia también en el 2015, que conecta con el otro libro que ya está eh, desde el 2009, de Economía, Poder y Megaproyectos, eh, viendo un poco eh, cómo juega eh, hoy día el capitalismo más allá de esa ideología, buscando no la producción, sino la adquisición de riqueza pura y simplemente. ¿no? Entonces, bueno, valga decir que eh, eh, está, eh, eh, tampoco presento esto con, con afán de autobombo ni de nada, ¿no? sino más bien por enviar referencia, porque yo en general quedo descontento con mis propias charlas, porque nunca consigo en comunicar pues todo lo que hubiera querido siempre, siempre me quedo descontento entonces por lo menos bueno apuntar que tengo algunas otras cosas más de fondo donde se puede ir si alguno tiene interés pura y simplemente ¿no? entonces bueno sintetizando un poco el propósito o, o más bien eh, el enfoque de la charla pues claro tenemos que recordar que la especie humana necesita esquemas simbólicos o culturales para orientar su comportamiento, que con la modernidad se impuso el racionalismo científico parcelario, segregando economía, política, hombre y naturaleza, razón y emoción, cuerpo, mente, etc. Bueno, podemos seguir segregando todo lo. Entonces, eh, entonces este enfoque de racionalismo parcelario el que nos ha traído hasta donde estamos ahora se impuso también en el caso económico, claro, el reduccionismo monetario como gría suprema de la gestión que divertió economía y ecología vamos a, vamos a centrarnos en esto después e hizo de la especie humana eh, eh, espoleando pues, ciertos comportamientos e instituciones una suerte de patología terrestre eh, sin que se tenga clara conciencia de ello. Esto tiene que ver, claro, con el conjunto del curso, porque la especie humana ha alcanzado ya un volumen de intervención en el planeta, pues claro, que, que es potentísimo y es esta suerte de patología terrestre a ver dónde nos lleva, ¿no? Bien, entonces en lo que sigue se mostrarán las sombras de estos enfoques y para, en la segunda parte, utilizar otros alternativos, básicamente de economía ecológica y esto, pues para visibilizar esos aspectos oscuros que soslayaba pues el enfoque económico dominante. Bueno, entonces, entrando ya en la función encubridora de los enfoques económicos dominantes, pues vamos a ver cuáles son esos enfoques. Bueno, pues son tributarios de la modernidad, de ese racionalismo y realismo ingenuos, enfoque analítico parcelario, con excisiones tan sonadas como eh, la de... Hombre naturaleza o especie humana en naturaleza, claro, parece que la especie humana no forma de la naturaleza parte de la naturaleza y entonces ahí bueno es el problema. Se quiere esquilmar la naturaleza eh, para mejorar entonces precisamente la condición de vida humana, lo cual parece un poco raro, claro. Vamos a ver, eh, excisión hombre naturaleza. Pero luego, escisión, individuo-sociedad. Ah, parece que el individuo estuviera descolgado de la sociedad y en pelea con ella. Dices, pero bueno, entonces eh, son este tipo de escisiones tan sonadas sobre las que vamos a ir viendo. Y la ideología política y económica dominante entonces trata de enderezar eh, pues estos conflictos con sus nociones de sistema político y de sistema económico sistema político a la que, al que se añade el remoquete el, objet, el objetivo de democrático porque se trata de evitar que desemboque el despotismo con ciertos contrapesos entonces entre ellos el sufragio, división de poderes, etcétera, etcétera pero luego sistema económico mercantil, que entonces esa avidez, ese afán de lucro, ese egoísmo del individuo, etcétera, etcétera, pues se trata también de compensar con la mano invisible del mercado, que milagrosamente eh, nos conduzca a la mejora del conjunto social, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí nos encontramos con estas ideas. El sistema político, por una parte, para gestionar el poder que no desemboca en el despotismo, sistema económico para gestionar la riqueza, pero esto es la hora luego que vamos a ver... Que la realidad no tiene costuras y entonces resulta que lo económico no está divorciado del poder sino que el poder económico alcanza unos niveles eh, que somete precisamente al sistema político y entonces resulta que la realidad está entrelazada todo esto, para nada son conjuntos disjuntos, donde con uno se gestiona el poder por un lado y otro la riqueza por otro, pues no la verdad es que la realidad no tiene costuras como indico y por otra parte, pues también ese individuo eh, racional, pues claro, forma parte del conjunto social y maneja precisamente esos sistemas políticos, económicos, etcétera, etcétera. Y entonces es esa idea de individuo y de naturaleza humana, vamos a acabar viendo en esta intervención, eh, cómo es la que condiciona en realidad pues, toda esta ideología y política, económica y política algo dominante. Bueno, posmodernidad bueno, hoy día se dice que la posmodernidad ha demolido eh, precisamente todas estas ideas y tal eh, pero mi, eh, mi posición, como lo expongo por ejemplo en alguno de los trabajos como entre ellos el de Raíces eh, pues es que en realidad no hay ninguna escuela posmoderna de verdad sino un, un, una multitud de, de autores que luego resulta que los medios han divulgado de, que de esos autores, pues con cantidad de cosas, muchas de ellas muy interesantes, y que han contribuido a relativizar esa ideología dominante, pues resulta que lo único que divulgan es un relativismo todavía más ingenuo y extremado eh, que el realismo ingenuo, que había promovido eh, la, la modernidad ¿no? entonces ese relativismo para que en el momento de la globalización económica y de todas estas cosas, eh, todo eso se presente eh, ahí como relatos, como cosas que no se puede hacer ningún juicio de lo que está pasando en el conjunto del planeta, entonces todo eso son relatos, todo eso es ideología, todo eso claro, mientras que luego la, la ideología dominante arrasa con esa globalización económica y esa especie humana como patología terrestre bueno, pues entonces este es un poco el marco y entonces como vamos a ver en primer lugar como eh, la, la ideología económica y la economía como ciencia como disciplina independiente pues es una creación de la mente humana allá por el siglo XVIII entonces eh, eh, se puede decir, bueno, pero eh, es que no se hablaba de precios, de, de comercio, de todo esto antes. Hombre, sí que se hablaba, pero ¿dónde? Pues en memoranda eh, para la corona, es decir, vinculado al poder o en manuales de confesores, por ejemplo todos los escolásticos, todo esto. Eh, claro reflexionaban sobre todo esto, pero era en manuales de confesores, estaba vinculado a la moral, no tenía eh, eh, independencia de disciplina propia, por lo tanto, eh, ¿cómo se separa de la moral precisamente y del poder? Eh, bueno, pues hay que advertir que primero lo hizo... Eh, eh, la, la, la, la ciencia política que se llama con Maquiavelo y todo esto ya con anterioridad entonces se separó eh, precisamente de la moral y del poder porque buscaba eh, eh, eh, lo mejor pues para el conjunto social y entonces para ahí pues precisamente el maquiavelismo que ha pasado como adjetivo y todo, pues se trata de que ahí bueno hay que ingeniárselas para ser muy listo y entonces ver que el fin justifica los medios y entonces cualquier medio puede ser bueno para asegurar ese fin etcétera, entonces bueno viene todo ese discurso político y ya después más tardíamente pues en el 18 sobre todo es cuando eh, la economía se emancipa como disciplina eh, precisamente de la morada y del poder ¿y cómo? bueno porque es que antes eh, se veía el juego económico como un juego de suma cero. Entonces se veía que si uno sacaba ventaja era a costa de otros. De ahí que fuera la moral la que tenía que decir un poco y hablar de precio justo y cosas por el estilo. Entonces... Eh, eh, eh, para gobernar pues esa adquisición de riqueza ¿no? sin embargo en el 18 pues es cuando ya viene toda la modernidad con estos enfoques que he indicado viene la ciencia experimental entonces ya bueno la agronomía como ciencia ya desacralizada, se trata de hacer experiencias, a ver si eh, crece más la cosecha en una parcela, etc. Entonces ahí hay una creación, se planta un grano y aparece una espiga con muchos granos y entonces hay una intervención humana desacralizada para acrecentar ese producto, de ahí que surge por primera vez la noción de producción, entonces como algo a acrecentar bueno para todo el mundo, ¿Eh? con lo cual se descuelga ya de cualquier consideración moral o política, eso, acrecentar la cosecha es bueno para todo el mundo, de ahí que las creaciones de la madre tierra, pues eh, haya que gestionarlas, la finalidad de esa naciente disciplina autónoma es la producción, es la finalidad, como decía el autor jefe de filas de ese grupo de pensadores, entre ellos hoy día que se llaman fisiócratas de, eh, autores de la época en la Francia del 18 entonces hacían experiencias en sus fincas entonces la finalidad de la economía debía ser acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo es decir, sin perjudicar eh, la fertilidad eh, de la madre tierra pero entonces era eh, esa madre tierra la que generaba eh, las riquezas de acuerdo con todas las mitologías anteriores entonces precisamente antes con el rito se trataba de propiciar ese maridaje entre el cielo y la tierra que generaba eh, las riquezas entonces ahora ya es la intervención humana con esa ciencia esa agronomía esa ciencia desacralizada pero hay que advertir que todo esto estaba encajado en una visión organicista del mundo donde se pensaba que la Tierra pues era como un gran organismo, como lo explica Platón en su Timeo, ¿no? eh, eh, y esta visión organicista hacía que en el tableau económico de Kené, pues aparecieran las riquezas renacientes no solo vinculadas a la madre tierra en agricultura, bosques, minas, esto, esto pesca, sino también minas, porque se pensaba que los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la tierra y que en suma, eh, como hay una tesis que dirigió Linneo, eh, se, eh, se postulaba que la tierra habitable estaba en crecimiento y que los continentes dilataban sus límites. Bien, pues esta ciencia, ciencia económica independiente nace para gestionar esos aumentos de la producción eh, sin menoscabo de los bienes fondo. Y de ahí que de esa mitología de la producción aparece, eh, claro, la mitología del crecimiento, porque el crecimiento de esa producción es bueno para todo el mundo. Entonces es donde encaja ya pues toda esta ideología económico dominante. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues vamos a comentar después cómo ha ido evolucionando esto. Vamos a remachar un poco en síntesis... Eh, esta creación, invención de la economía en el XVIII, la economía apareció como disciplina independiente allá por el siglo XVIII, fruto de un maridaje entre la filosofía mecánica y la alquimia, que es la que veía esa visión organicista del mundo y creía en el crecimiento y perfeccionamiento de los minerales en el seno de la tierra, claro. Entonces, de ahí precisamente era el sueño del alquimista, eh, propiciar eh, ese perfeccionamiento y conseguir el oro que estaba eh, precisamente en la cúspide de la pirámide de valor en, y, de, y de calidad en, en el capital, en, eh, entre los minerales de la tierra. ¿no? Entonces, es esa transmutación que se trataba de forzar. Bien, y entonces, eh, bueno, pasó su idea de sistema económico sobre la metáfora de la producción y el objetivo del crecimiento acordes con la vieja visión organicista del mundo. Por lo tanto, nace, como indicado, como un fruto de un maridaje entre la filosofía mecánica en boga, porque ya había publicado Newton sus Principia un siglo antes, y el Tratado Elemental de Química de Lavoisier que es a finales ya del de siglo XVIII principios del 19, donde ya se desvenecen pues todas estas creencias alquímicas, pero la noción de sistema económico sigue funcionando y el carrusel de la producción y del consumo sigue más allá. Bien, veamos entonces cómo han evolucionado las nociones, las ideas del origen de la riqueza. Bueno, pues desde Aristóteles hasta el propio Copérnico lo repite, dice la tierra concibe por el sol y de él queda preñada ...dando a luz todos los años, las cosechas, etcétera... ...era la visión de cómo aparecían pues precisamente las riquezas... ...y, y toda la intendencia de la espacia humana estaba vinculada a ese maridaje entre el cielo y la tierra... ...pero ya William Petty, un autor más o menos ya en línea con estos otros que hemos venido comentando acuña lo que llama la ecuación natural de las riquezas donde dice el trabajo es el padre y la tierra es la madre de la riqueza es decir, eh, como ingrediente activo y masculino interviene ya de pronto el trabajo entonces que sustituye a las potencias celestes en esa creación de riquezas y entonces luego ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, todo esto, eh, la madre tierra, pues se va desvaneciendo. Ya los autores clásicos consideran que la tierra más que madre es una madrasta, porque resulta que no se deja arrebatar bien los bienes, eh, resulta que hay pues eh, los rendimientos decrecientes, entonces ahí eh, eh, ya es que entonces aparte se rompe eh, esas creencias alquímicas. Eh, ya hay dos exposiciones, una que va a Laponia y otra al círculo por, y otra al Perú para medir el arco del meridiano terrestre se ve que la tierra no crece se acuña el metro como unidad invariable de longitud y es la de diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre eso no crece, entonces hay los 149 millones de kilómetros cuadrados de tierras emergidas y son las que son, entonces ¿cómo van a crecer las cosechas ahí permanentemente? Es que eso no tiene sentido entra la ley de los rendimientos decrecientes y la economía clásica postula precisamente el estado estacionario ...como final de todo esto, porque la cosa, claro, no se tiene de pie con esa cosmología nueva, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, ahí, ¿cómo evoluciona la ideología económica dominante? Pues, eh, se va rinconando la Tierra... ...parece que ya lo que crea de verdad el valor y la riqueza es el trabajo... ...entonces viene Smith, su primera frase en la riqueza de las naciones es... ...el trabajo anual de cada nación es el fondo que surte de todas aquellas cosas... ...necesarias y útiles para la vida, anda ya, hasta desde el aire que respiramos... ...al agua que bebemos todo parece que es el trabajo, pero bueno, ¿qué es esto? ...es que ha habido una inversión ya total en, en, en las ideas... Entonces se veía que antes estaba la especie humana, pues vinculada, claro, al planeta Tierra, a todo ese maridaje entre el celo de Tierra, la madre Tierra, etc. Ahora ni madre Tierra ni Cristo que lo fundó, es el trabajo, entonces del que sale todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, esto, la verdad, es que es muy fuerte, ¿no? Eh, y después ya, ¿qué pasa? Pues viene otro modesto ingrediente que ayuda al trabajo, que es el capital... Ya en la economía clásica, pero entonces ya con la economía neoclásica de finales del XIX, pues se dice, bueno, si la tierra es sustituible por trabajo y ambos lo son por capital, y el capital se mide en dinero, pues el capital es el factor limitativo último, ¿no? Para la creación de riquezas, con lo cual, alegría y optimismo que se descuelga ya, la noción de sistema económico de todo el mundo físico, ¿no? Entonces ya de ese contexto ya pues se puede emancipar y entonces el razonamiento económico ya se circunscribe al mero campo de los valores monetarios. Entonces vamos ya vemos el razonamiento económico ya se circunscribe, se encierra ya porque ya lo físico, el territorio, etcétera, ya que en principio los autores pues, del XVIII, los economistas clásicos daban cancha a la tierra, etcétera, ya para nada, simplemente preocupándose con lo monetario ya se cierra en ese universo autosuficiente la racionalidad del discurso económico. Bueno, entonces vemos pues que se produce lo que yo llamo ruptura epistemológica neoclásica, la economía se consolida, pero aislándose, consolida su racionalidad potente, pero aislándola del resto. ¿no? Eh, vamos, no ya del mundo físico, sino también del social. ¿no? La economía, a fines del 19 y en el 20, se afianzó como disciplina independiente, cortando el cordón umbilical que unía su razonamiento al mundo físico para circunscribirlo al universo aislado de los valores de cambio y cayendo por lo tanto en lo que yo llamo un reduccionismo monetario. De ahí que bueno, por ejemplo, Kené, eh, el fisiócrata este del 18, pues insistía muy mucho que producir no era para nada revender con beneficio, era acrecentar la riqueza relaciente sin menoscabo de los bienes fondo. Estaba vinculado al mundo físico ese producto eh, y sin embargo lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta, producir ha acabado siendo pura y simplemente revender con beneficio, puesto que esto y no otra cosa es ese saldo de producto o renta nacional que recogen las cuentas nacionales que es valor en venta menos lo que se ha gastado no en obtenerla, es un saldo por lo tanto eh, de Valor eh, por lo monetario, que es muy mucho lo que apuntaba Kene, que era lo que para nada se debía considerar, pues eso es lo que ha acabado imperando eh, precisamente, en, no ya el discurso, sino en la propia contabilidad agregada eh, nacional. De ahí que luego, pues, viene la mano invisible y luego todo ese afán de lucro, de lomo economicus, etcétera, sobre lo que vamos a volver luego, porque entonces si decía Smith que bueno, lo que único que espoleaba a, la, a cualquier persona era eh, desde la cuna hasta la tumba, decía era el afán de hacer fortuna, pues entonces él consideraba a la sociedad que era el conjunto de la sociedad, una sociedad mercante o mercantil, de ahí que luego ya, todo esto se plasme con una contabilidad nacional que recoge esos saldos monetarios que, que es el objetivo indiscutido eh, que se trata de acrecentar eh, corriendo un tupido velo a lo que hay detrás o debajo eh, de esos agregados porque para obtenerlos pues claro pueden ocasionar degradaciones no ya ecológicas sino sociales eh, muy fuertes eh, que no entran en línea de cuenta eh, dentro de este reduccionismo monetario. Eh, bueno, entonces funciona en y hidridora del enfoque económico estándar, sintetizamos, la idea usual del sistema económico desvió la atención desde la adquisición y redistribución de riqueza, que era como se veía el juego económico antes, hacia la producción de la misma mediante el trabajo. Todo ya es producción, entonces eh, se corre un tupido velo, todo es producción. Entonces, eh, eh, claro, aunque sea mera adquisición ya no se ve, ya no se visibiliza. Todo es bueno, aunque venga Eurovegas y nos ponga a los casinos, es que eso da servicios, es producción de servicios, etcétera, etcétera. Todo es bueno, no tiene que ver que un señorín quiera dar un pelotazo de obras y por eso promuevan el megaproyecto. ¿no? Toda la gente queda engañada con esta ideología dominante y parece que cualquier actividad económica es buena porque da trabajo y saca producción para cubrir demandas insatisfechas y eso para nada, entonces no se visibiliza pues todo el funcionamiento perverso de los megaproyectos, etcétera, etcétera, que es un poco lo que yo he tratado de desmenuzar que es pura y simplemente lo que predomina hoy es adquisición de riqueza pero no sale en la foto con estos enfoques. Bien, las ideas de producción y mercado pues eliminan también la moral y el poder del escenario económico que justo ese poder del escenario económico es lo que subordina hoy día a los políticos. Entonces, funciona encubrido el sistema político, pues ese sistema político con todos sus contrapesos, para gestionar todo el poder, etcétera, etcétera, para nada, ¿no? Es una democracia que se dice representativa, pero extiende el cuerpo social entre una clase política con gobernantes activos y el resto gobernados pasivos, ajenos a la política, y entonces se ve que, claro, es un sistema político cada vez más huérfano de poder, independiente y es tributario de lo que llaman los mercados, que luego pues eh, resulta que los, esos mercados pues hablan y dicen cosas, etcétera, Y claro, son los que en realidad eh, dan las órdenes a los políticos conseguidores para que les den la llave de los negocios. ¿no? Entonces es un poco el, el panorama. Eh, de esa conexión, como digo, que la realidad no tiene costuras entre sistema político y económico que se trata de ignorar con estos enfoques parcelarios. Bueno, entonces se ocultan determinados puntos ciegos, aparece por lo tanto un medio ambiente inestudiado por el enfoque económico y político dominante, medio ambiente físico, pues es lo que... Eh, se ha entronizado con la palabra medio ambiente, con ministerios, hasta carreras y cosas, como si fuera un término objetivo, cuando en realidad es fruto de la cortedad de miras de ese enfoque económico ordinario. Entonces resulta que lo que es medio ambiente, pues es lo que no entra, lo que no está en ese reduccionismo monetario, queda como med llamado medio ambiente, porque medio ambiente de qué? habrá que definirlo como negativo respecto a algo, pues precisamente es respecto a ese reduccionismo monetario, es lo que se llama medio ambiente y ya eso no se ve y se usa como si fuera un término medio, eh, neutro, la palabra eh, medio ambiente. ¿no? Eh, igualmente se genera un medio ambiente social, pero incluso un medio ambiente financiero, porque toda la adquisición de riqueza que ocurre eh, eh, con esa financiarización de la economía tampoco sale en la foto eh, en el cuadro macroeconómico con su agregado de producción, el trabajo, todas estas cosas y ahí la financiarización resulta que hay un medio ambiente financiero que eso es lo que yo he querido subrayar también y algunos hemos tenido que hacer espeleología para entonces hacer las cuentas y ver un poco lo que pasa con ese medio ambiente financiero eh, y bueno, por supuesto el medio ambiente político porque tras la fachada democrática se oculta en la mano del poder, claro, en la orientación y toma pues sobre todo de las grandes decisiones. Bien, pues entonces vamos a ver eh, cómo se puede visibilizar ese medio ambiente y se puede hacer por caminos diferentes. Eh, vamos a subrayar primero, por ejemplo, el medio ambiente social, inestudiado por las nociones de trabajo y producción. Pues entonces resulta que todas las estadísticas económicas visibilizan eh, la producción, el trabajo, etcétera, con cuentas nacionales o la estadística de población activa, etcétera, etcétera. Eh, todo esto. Y entonces, ¿cuáles son el trabajo? Pues las actividades retribuidas que son a la vez las que se llaman productivas, claro, entonces en ese sentido puede haber actividades con gran utilidad social, si consideramos la utilidad social, que no están retribuidas, por lo tanto todo no salen en la foto de las estadísticas económicas, porque por ejemplo todo el tema de, de, la, de los cuidados o todo el tema pues, de la intendencia doméstica, etcétera, etcétera, todo esto pues, si no está retribuido, pues no es trabajo, ¿no? a no ser que se retribuya y se pague, entonces sí es trabajo doméstico, claro. Entonces ahí donde está la frontera, ¿no? Pero puede haber pues, actividades con gran utilidad social sin retribución y entonces son, se consideran, se desprecian como improductivas ¿no? y entonces después actividades sin utilidad social o incluso perjudiciales eh, para la sociedad porque puede ir el directivo en gran clase, en avión con, con un salario super una retribución eh, enorme muy bien retribuida para hacer una operación eh, pues simplemente especulativa que va en contra del conjunto social no pero entonces eso sí es trabajo pero eh, carece de utilidad social sí es trabajo sí es producción pero carece eh, por lo tanto de, de utilidad social, igualmente si se clasifican las actividades del tiempo de la gente en gratificantes penosas, pues entonces resulta que las retribuidas de trabajo, pues pueden ser más o menos gratificantes, etcétera pero eh, la, lo otro que se considera ocio porque la dicotomía es lo que es trabajo es ocio, pues resulta que en lo que se llama ocio hay muchas actividades penosas, que es lo que Illich ha llamado trabajo sombra en cuanto que va bueno, la gente bueno, ahora ya antes ponían autobuses para llevar eh, las empresas a los, los trabajadores a, a la fábrica o a tal ahora cada uno se las tiene que ingeniar por su cuenta y, y, y ir o en transporte público, comprarse un coche etcétera, todo ese tiempo de trabajo pues es un trabajo todo ese tiempo de transporte es un trabajo sombra, según Illich, pero no, ahí no viene contabilizado como ocio ¿no? entonces bueno, habrá que entonces visibilizar eh, todas las actividades para privilegiar las que tengan utilidad social, las que sean gratificantes, etcétera, pero no las penosas y tampoco pues, las que son antisociales, etcétera. ¿no? Entonces habrá que cruzar las actividades con otros criterios distintos para visibilizarlas eh, de, y sacarlas pues, de ese reduccionismo monetario al que me he venido recién. Refiriendo. Bien, pues entonces aquí de todas maneras la valoración, vamos a indicar después, pues hace que hoy día eh, la, la, las más valoradas sean las más gratificantes y las más penosas las peor retribuidas. Bueno, medio ambiente físico, bueno simplemente hay que decir de cómo se fue recortando el objeto de estudio eh, de esa ciencia económica y entonces como en principio frente a esos autores del 18, que consideraba pues todo el mundo físico, etc. Entonces luego ya se fue recordando a preocuparse de los objetos directamente útiles, directamente útiles y apropiados, y ya viene la noción de propiedad exclusiva o propiedad burguesa de las cosas, etc. Eh, es esa institución de la propiedad simplificadora y exclusiva la que se impone para que al poder comerciar con ellos pues sean objetos valorados y alcancen un valor de cambio, un valor monetario, etcétera, Y sean, por, por lo tanto, ese conjunto pequeño eh, de los objetos apropiados, valorados y, por lo tanto, producidos también, porque para que entren en línea de cuenta, pues tienen que haber sido tocados con esa varita mágica de la producción de valor para que se consideren, hay producción de valor y luego ya, pues entonces se consumirán, es decir, se extinguirá el valor. ¿No? Bien, bueno, pues entonces la economía se consideró, se consolidó recortando su objeto de estudio eh, hasta ese conjunto pequeño de ahí. Sin embargo, ya viene cantado el conflicto entre ecología y economía, porque eh, eh, ecología con por la misma raíz oicos pues toma como OICOS otro conjunto diferente que es el que comprende pues toda la biosfera y los recursos de ahí que ese conjunto pequeño de valor eh, pues se pueda acrecentar eh, a costa de deteriorar lo que hay en todos los otros conjuntos ¿no? entonces claro el conflicto entre economía y ecología pues está dado porque <ríe> dices bueno <ríe> lo acrecientas pero eso otro que no entra en línea de cuenta pues resulta que no lo ves entonces, claro, la ecología sí lo ve, dice, hombre, pero es que aquí hay unos daños que es que no compensa, a lo mejor igualmente pues el medio ambiente social que he indicado. ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, ¿cuál es la posición nuestra? Pues bueno, eh, hay que advertir que hay, cuando una, un medio ambiente inestudiado escapa a una red analítica, es decir, un, un enfoque. Eh, pues acaben dos posibilidades una dentro de ese sistema del mismo sistema estirando la vara de medir del dinero para atrapar objetos de ese medio ambiente inestudiado llevándolos al redil del análisis usual coste y beneficio entonces ya en cuanto que se les impute un valor monetario ya se puede aplicar el enfoque, el reduccionismo monetario y el análisis coste-beneficio y es lo que hace la llamada economía ambiental o verde, o bien eh, echar mano, claro, de un enfoque abierto y transdisciplinar que integre el conocimiento de otros sistemas habituados a hacer de ese medio ambiente su objeto de estudio ordinario. Entonces, resulta que para todas estas otras disciplinas de ciencias de la Tierra, para nada había medio ambiente. Entonces, eh, la hidrología pues ve el ciclo hidrológico con la fase atmosférica, la precipitación, la escorrentía, hasta que vaya a, a, a, al sumidero último de los mares, el motor solar lo saca otra vez, entonces considera el conjunto del ciclo hidrológico, para nada hay medio ambiente ahí, entonces igual la, entonces, la, la termodinámica, entonces en general en ecología, pues claro no hay, no hay medio ambiente, eso es un término traído eh, claro, de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario ¿no? entonces eh, en, en, por lo tanto la posición en este enfoque es tener que predomine un principio de integración eh, y entonces donde eh, trabajan en común puesto estas disciplinas unidas también al enfoque monetario claro, que es una dimensión más, por lo tanto abierto transdisciplinar, multidimensional multidimensional y entonces, bueno, hay que advertir que dentro del sistema, que se sigue defendiendo para ampliar su objeto de estudio a base de estirar la vara de medir del dinero, pues hay una diferencia también, porque ahí ese enfoque de dentro del sistema considera el mercado como panacea, donde se resuelve todo, como algo independiente, mientras que en el otro enfoque eh, el mercado es simplemente un mero instrumento, eh, quiero decir que, por ejemplo, decimos en hidrología o de tal, pues según sea la ley de aguas o la ley del suelo, etcétera, pues entonces habrá eh, determinadas tasas, eh, determinados mercados, bancos de agua o no, etcétera, eh, entonces es el marco institucional el que condiciona lo que son los precios, los beneficios, etcétera, etcétera, según cuáles sea. Ese, ese marco legislativo e institucional, por lo tanto el mercado no es para nada una cosa independiente, sino que es meramente dependiente pues, de ese marco institucional, por lo tanto habrá que hacer una ley de aguas acorde eh, con las vocaciones de un territorio para gestionar razonablemente eh, pues, los recursos naturales, etcétera, etcétera, o el suelo o lo que sea. ¿no? Entonces vemos pues, que ya surge la economía institucional que relativiza eh, la propia noción de mercado como algo que cae del cielo cuando jamás cae del cielo, porque siempre tiene que trabajar con una legislación y una, esto sobre la propiedad entonces sobre las reglas del juego económico donde digamos, puede funcionar bueno entonces el enfoque económico estándar el problema es que soslaya las raíces del deterioro pues ignora el habitual reduccionismo monetario, quiero decir por mucha economía verde que se le ponga, pues si desemboca en el reduccionismo monetario, apaga y vámonos. ¿no? Entonces, eh, eh, además valora el coste de extracción y no el de reposición. Qué curioso, ¿no? Se quema el petróleo y nadie se preocupa de juntar otra vez eh, el agua, entonces, y para eh, el H2, el CO2 y el agua para sacar los hidrocarburos otra vez. <risa> se han quemado ya, eh, ya, alegría y optimismo a nadie se preocupa, por lo tanto, de reponer pues, esos recursos naturales, con lo cual este enfoque lo que arrastra es a un deterioro de la base de recursos planetaria y a la vez eh, se impone una creciente asimetría entre valor monetario y coste físico y humano de los procesos. Es decir, que a mayor coste físico y trabajo más penoso, menor valoración monetaria, es un poco lo que Antonio Valero y yo titulamos como regla del notario, porque como el proceso de creación de valor, pues resulta que eh, se lleva a la parte del león aquellos escalones finales de comercialización, gestión y venta al final de eh, esa fase, digamos, de gestión, dirección, es la que pilla la parte del valor, la parte del león, pues del de valor añadido generado, etc. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, cuanto más penosos son los trabajos, más daño ecológico generan, etcétera, todas las fases extractivas iniciales todo esto eh, son las que menos valoradas están. Es, por lo tanto, esta asimetría en general, la que además nos ha arrastrado a imponer en la sociedad actual mercantil, democrática, pues esquemas de valoración que vienen arrastrados pues, desde sociedades jerárquicas anteriores, es decir, que los trabajos más penosos están ahí como despreciados y tal, entonces mientras que los que no se ensucian las manos, pues son los que andan por ahí ejerciendo el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son estas sociedades elitistas, por lo tanto, las que se siguen imponiendo pese a esas ideas y esos adjetivos pues, democráticos, mercantiles, etcétera. Entonces, bueno, a la vez todo esto transcurre en un marco institucional que avala derechos de propiedades iguales, organizaciones jerárquicas, relaciones laborales dependientes y un sistema financiero que amplifica muchísimo la desigualdad, entonces, claro, resultado obligado. Pues como se dice, con estos mimbres, pues salen estos cestos. Eh, Todo esto a qué nos arrastra? Pues nos arrastra a un deterioro ecológico y a polarización social y territorial. Y eso es, pues, un poco lo que yo he venido analizando. Entonces, bueno, pasamos ya un poco a enfoques, eh, digamos, alternativos qué podemos hacer, etcétera. Eh, perdona un segundo, como vi de tiempo. Sí. Bueno, pues entonces mi propuesta, por ejemplo, es lo que yo llamo enfoque ecointegrador, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que lo importante es subrayar eh, un principio de integración frente al racionalismo parcelario, en del que somos tributarios todavía, con todas esas disciplinas que en realidad pues, eh, condicionan eh, pues todo el marco institucional, incluso el mundo académico, ¿no? viene pues, compartimentado ahí con económicas políticas, etcétera bueno, todo se arrastra eh, con ese, ese divorcio, ese enfoque parcelario pues entonces es ese enfoque ecointegrador con un, un enfoque abierto y transdisciplinar para ver que en la gestión pues, eh, conecta pues, todas esas dimensiones y entonces esto nos lleva por lo tanto a un enfoque eh, de estudio ampliado Claro, que va más allá del reduccionismo monetario habitual, que es el que aparece ahí en ese cuadradito pequeño enfoque económico usual. Entonces, producción de valor monetario, consumo de valor monetario, pues es lo que estudia el cuadro macroeconómico, las cuentas nacionales, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, sin embargo, lamentablemente, eh, se ve que... Eh, se consume el valor monetario pero físicamente siguen existiendo las cosas pero en general en forma de residuos igualmente que existían antes eh, de que hubieran sido valoradas, es decir, tocadas por la varita pues, del valor monetario existían desde siempre en forma de recursos estaba eh, precisamente en toda la base de recursos planetaria y todo esto transcurre, claro, dentro de un territorio, que es como indico porque no puede ser de otra manera, siempre está por ahí el territorio, estamos en el planeta Tierra y todos estos procesos, claro, evolucionan como todo en el mundo físico, guiados, movidos por la ley de la entropía, entonces hay, por lo tanto, una flecha que es lo que pongo abajo unidireccional de tiempo, donde hay irreversibilidades eh, donde se ve que una vez que se ha deteriorado pues no se puede volver atrás sin coste ¿no? entonces sin coste físico ¿no? entonces y, y entonces nos encontramos que todo esto está sujeto eh, a esa flecha de tiempo que es otro aspecto que también el, el reduccionismo monetario ignora porque el dinero se puede acumular o desacumular eh, pues, eh, a voluntad sin ningún problema de irreversibilidades, sin embargo, el mundo físico pues está, está sujeto a ellas. Entonces, bueno, eh, quizá apuntar un poquito, eh, no hemos hablado del medio ambiente financiero, entonces, que era la otra noción que soslaya eh, el enfoque económico ordinario, el proceso de financiarización que priorizó la creación de valor como comercio de activos patrimoniales, sobre el comercio de mercancías, es decir, que todo era producción de mercancías y entonces comercio de mercancías y resulta que hoy día eh, lo que se lleva a la parte del león es, es, es el comercio de, de activos patrimoniales, no, ya sea en gran medida financieros, pero también inmobiliarios, etcétera, etcétera que es un poco lo que se juega de verdad que es, eh, en el mundo actual, ¿no? en estos procesos, y es lo que nos ha llevado pues, a la crisis actual, toda esa, es, esa magnificación en el sistema del de, comercio de activos financieros e inmobiliarios. ¿no? Entonces, el, y entonces el sistema financiero pues, se ha erigido en un instrumento clave para el ejercicio del poder, es decir, para la adquisición de riqueza, que es la que nos sale en la foto de ese enfoque bonacible de la producción. ¿no? Se ignora que el desarrollo no es cosa de producción, sino de poder y posición. Entonces nos encontramos ahí, eh, por ejemplo, como el país más rico de la tierra, Estados Unidos, pues es el más endeudado, pero es el que saca, eh, eh, activos financieros que toda la gente compra porque en realidad eh, tras la guerra mundial, lo de Bretton Woods, todo esto, pues el dólar es la moneda de reserva del mundo básica. Y entonces le dan a la maquinita, sacan ahí dólares, la gente compra esos papelitos y entonces para encima para comprar petróleo, las commodities, etc. tienen que comprar dólares. Entonces en realidad pues alegría y optimismo que aunque tenga un déficit superpotente en el comercio de mercancías, incluso en la balanza corriente, pues todo esto se salda precisamente al ejercer como atractor de capitales del mundo a base de colocarles lo que se llama eh, activos, eh, es, eh, fi, final, esto pasivos, financieros no exigibles como es el dólar, que claro ya cuando quitaron eh, precisamente su, su convertibilidad en oro no se puede exigir nada, se queda uno con ese papelito y puede comprar lo que pueda pero no no puede exigir nada a nadie, no igual las acciones de las empresas pues lo compras, pero luego ya si te baja de valor no puedes reclamar nada ni exigir nada, sino que te quedas con ello. Entonces es la venta de estos activos no exigibles y luego la titulización de los exigibles lo que ha llevado pues, a ese dominio eh, precisamente de... ...los países ricos y muy en particular de Estados Unidos sobre el resto del mundo. ¿no? Entonces la creencia de que un país desarrollado es un país muy productivo, que ahorra mucho, puede prestar al resto del mundo... ...claro, pues nos encontramos con el antiejemplo de Estados Unidos, que está en las antípodas, precisamente de eso que comunicaba el enfoque económico ordinario... Eh, con, con estas ideas ¿no? y entonces por lo tanto lo que ha servido es para ocultar la realidad de que un país desarrollado es el que ejerce su poder como atractor de capitales y recursos del resto del mundo de ahí que por ejemplo pues en mi libro Raíces económicas del deterioro ecológico y social pues empleo eh, otros enfoques y otras metáforas, otros análisis y entonces veo que es más útil para ver lo que está pasando de verdad y descubrir esa dominación, pues los enfoques de predador-presa o parásito huésped eh, que eh, se aplican en ecología, ¿no? Entonces, trascendiendo la metáfora de producción, pues un país desarrollado es el que, el con panorama comercial, relación de intercambio, consigue inclinar la relación de intercambio frente al resto del mundo a su favor, ¿cómo?, pues trepando en, lo, en las actividades más valoradas, en lo que yo llamo la regla del notario, es decir, las que pillando más valor comercial, ¿no? Por una parte, por esa relación de intercambio a su favor, pero claro, está claro… ...que no todos los países pueden inclinar la relación de intercambio a su favor... ...si uno la inclina es porque otros la tienen en contra, ¿no? Entonces nos encontramos, por lo tanto, como eso del desarrollo... ...para nada puede permitirse la salvación de todo el mundo... ...sino que es una cosa posicional, donde si unos están arriba... ...es porque otros están abajo, ¿no? Entonces igualmente panorama financiero, pues eh, un país desarrollado... ...es el que atrae capitales del resto del mundo emitiendo pasivos no exigibles... ...o titulizando sus propios pasivos exigibles. No todos los países pueden ejercer como atractores de capitales. Eso es Estados Unidos y algunos más, como por ejemplo este país... ...hasta que vino la crisis y de pronto era atractor de capitales... ...luego pasó a que huían los capitales, ¿no? Y de pronto se convirtió de rico a pobre, ¿no? Es esos milagros que la gente pues, no acaba de, de entender... Eh, vamos porque el enfoque económico ordinario lo encubre ¿no? panorama físico deficitario en recursos un país desarrollado es deficitario en recursos y excedentario en residuos frente al resto del mundo eh, he trabajado en tonelaje entonces todos los países ricos son deficitarios importan mucho más tonelaje del que exportan y luego eh, de una forma eh, ya eh, en comercio pero si no también meramente por la atmósfera y los vertidos atmosféricos y el agua todo esto pues exportan son exportadores netos de residuos hacia el resto del mundo que ejerce la función de sumidero claro más amplio y panorama demográfico pues eh, un país rico desarrollado ejerce como atractor de población también del resto del mundo porque en ese enfoque depredador presa pues claro los depredadores tienen más tamaño tienen ahí pues uñas, dientes, olfato para detectar presas, etcétera, eh, pero eh, claro tienen ese mayor tamaño. Eh, pero la especie humana es que depredador presa, son, somos todos del mismo tamaño. Entonces claro resulta que en todos, todos los países hay que, que están eh, eh, eh, eh, lo que se llamaba tercer mundo, todos los países pobres, etcétera. Pues claro tratan de huir para situarse también en los escalones más valorados, entonces en, en, esa, en, en esa diferencia de precios, de salarios, de todo esto que hay entre el puñado de países ricos y el resto, pues entonces viene en aluvión, claro que es un poco lo que está poniendo contra las cuerdas a la actual civilización, que en realidad pues somos una sola especie, entonces donde... Unos países ejercen eh, precisamente depredadores, otros de presas. Entonces, bueno, mutaciones generales a subrayar, eh, simplemente, metáfora de la producción y riqueza oculta la extracción y el deterioro, claro, la adquisición de riqueza no se ve, la idea de mercado soslaya el desplazamiento y concentración de poder hacia el campo económico-empresarial, es decir, de la política se escapa entre los dedos el poder que quien lo ejerce de verdad. ...pues es en el mundo llamado económico-empresarial... ...hay empresas capaces además pues de crear dinero... ...lo que yo llamo dinero financiero... ...meramente con haciendo una ampliación de acciones... ...pues con ese papel... ...compran pues otras empresas... ...retribuyen a sus directivos con las stock option... ...o retribuyen a los accionistas... ...pues dándoles ahí acciones nuevas, etcétera... ...entonces bueno... Eh, además de crear dinero y conseguir, claro, pues la llave de los negocios, mediante privatizaciones recalificaciones concesiones, marcas y manipulan la opinión y antes el Estado controlaba a las empresas, ahora hay empresas y empresarios que controlan al Estado y a los media y entonces digo, Maquiavelo para directivos ¿por qué? pues porque resulta que claro, la adquisición de riqueza para nada era ahí la frugalidad de Adam Smith la producción, toda esa cantinela, si no es Maquiavelo, quien predomina en este juego de suma cero, pasa cartajada, y entonces qué curiosidad, pues en unos libros ya, una colección de empresa importante para directivos, pues aparece, que es gestión 2000, aparece un libro que se llama Maquiavelo, lecciones para directivos, es que hoy día para esta adquisición de riqueza, pues claro, manda más Maquiavelo que Smith, ¿no? Para la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, consecuencias políticas y económicas. Pues refundación oligárquica del poder. Hoy día nos encontramos con un neocaciquismo despotismo democrático, que se le pone, claro, el apellido de democrático para que cuele, ¿no? Entonces, eh, tercera fase de acumulación capitalista, que digo yo, frente a lo que Marx llamó acumulación primitiva eh, sobre eh, otra, ¿no? otras sociedades precapitalistas, etcétera, con, el, con la, el tema colonial, etcétera, pues hoy día en realidad se trasciende la acumulación por el intercambio, producción y venta de mercancías, porque hoy día ya... Las empresas más poderosas son las que juegan con el comercio de activos patrimoniales, como he indicado yo, y promueven lucrativos megaproyectos de dudoso interés social y manejan todas esas clavijas y, claro, adquieren incluso las propiedades del Estado y de capitalismo local. Entonces, eh, es esa tercera fase donde este tipo de empresas, que cualquiera que se precie, es capaz de crear dinero, dinero financiero, como yo lo llamo, etcétera, y de manejarse por pues, este mundo y acumular en esta tercera fase que he indicado yo. Ahora, consecuencia, bueno, los beneficios empresariales y el crecimiento económico ya no suponen mejoras generalizadas de calidad de vida de la mayoría de la población que tiene que sufragar el festín de beneficios, plusvalías y comisiones ocasionado, originado, es que ya en ese juego de sumacero, pues alguien tiene que pagar los platos rotos, la producción brilla más por su ausencia y entonces el enfoque económico ordinario eh, lo que hace en realidad eh, es encubrir precisamente con eh, es, es, es, ese halo de producción que encubre todo, entonces lo, lo que, de lo que se carece en realidad lo que se encubre es el proceso de adquisición de riqueza de tomo y lomo que es el que en realidad está ocurriendo a diario, ¿no? Entonces, claro, ya eh, en ese sentido hay insatisfacción general, ya no supone pues mejoras de la calidad de vida, eh, que crezcan incluso los propios agregados eh, de cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con consecuencia, bueno, ya las inmediatas, pues estamos en una crisis de larga duración, crisis del euro diagnósticos y tratamientos que llevan ¿a qué? pues a que la cosa repunte ¿pero cómo? pues encadenando burbujas especulativas de comercio de activos patrimoniales otra vez es un poco el juego ¿no? y España dejó de ser atractora de capitales pasando súbitamente de país rico a pobre como ya he indicado ¿no? entonces ahora un poco lo que se trata es saber si otra vez consigue ser atractor de capitales del resto del mundo entonces para ser, erigirse claro, como país dentro de ese enfoque depredador-presa pues ponerse con los ricos en, el, en ese, esa posición, ¿no? recuperar su posición, entonces perspectivas y alternativas proseguir o reconvertir el sistema sociopolítico económico imperante entonces pasamos ya a la parte final de eh, alternativas perdón, entonces bueno alternativas ecológicas en este sentido, bueno nos encontramos que el modelo de sistema de biosfera, ¿cómo funcionaba? Bueno, pues el planeta Tierra es un sistema cerrado en materiales, es el motor solar el que los movía y, y entonces ha enriquecido la vida en el planeta y entonces, eh, bueno, se producen fenómenos tan singulares como la fotosíntesis, agua, carbono, ¿no? hidrógeno, oxígeno, nutrientes, aparece el prado, la fotosíntesis, la hierba, la vaca, la digestión luego claro los terneros, la leche, la plasta de vaca, etcétera, pero todo esto que pasa, pues ya eh, se reincorpora por procesos en el suelo de descomposición-humificación para crear suelo fértil otra vez o en lo que más mueve en tonelaje este proceso que es el agua, pues es el motor solar lo que la saca del de sumidero último de los mares y en general lo va sacando por evaporación y lo vuelve a introducir con calidad y cota mediante precipitación. Entonces aquí vemos pues que se cierran los ciclos de materiales y en puridad no hay ni recursos ni residuos. Todo es objeto de una utilización posterior, de ahí que sea la simbiosis la clave pues de la vida en el planeta porque tiene que haber diversidad biológica ningún organismo puede vivir de sus propios detritus sino que tiene que haber otro tipo de organismos una variedad que entonces todo sirva entonces eh, para eh, la fase siguiente y, y sin embargo el sistema industrial pues es lo que aparece abajo pues claro todo lo toma del suelo agua, aire extracción de recursos elaboración y uso de productos generación de residuos que se envía a, a, a suelo agua y, y aire ¿no? entonces, eh, claro, si no cierra los ciclos apaga y vámonos entonces, eh, ese sistema muere, por definición en un planeta que es un sistema cerrado en materiales entonces, si, si resulta que, incluso aunque haga reciclaje, por mucho que haga reciclaje pues, eh, como el reciclaje nunca puede ser perfecto de ahí, ¿qué, eh, ¿qué podemos hacer? pues, en realidad mirar y adaptarnos al modelo biosfera, entonces sistema industrial reconvertido, pues que funcionará con energías renovables y entonces primar sobre todo esta reutilización y reciclaje, pero apoyado todo el proceso sobre todo en energías renovables y entonces aunque haya algo de residuos y se tome algo de recursos, pues bueno, en realidad pues eso que se minimice al máximo esa extracción de recursos y emisión de residuos de forma que puedan digerirse Fácilmente por los ecosistemas. ¿no? Sería un poco este el sistema reconvertido. Está claro que el enfoque económico ordinario, eh, como no razona con sistemas, sino que lo llama el sistema económico y todo viene con el reduccionismo monetario, parece que no hay salida, que todo es lo mismo y hay que hablar de contaminación óptima, como habla pues, la economía verde o cosas de estas. Hombre, no, es que eh, lo que hay que hacer es reconvertir el sistema hacia el modelo biosfera y en ese sentido contar con todos los conocimientos de los que hoy se dispone por ejemplo, la obtención regular de electricidad a partir de fuentes renovables, pues hoy día se puede conseguir eh, sin necesidad de acumuladores que es el gran talón de Aquiles de, de, la, de las renovables en el caso de la energía eléctrica, ¿cómo? pues por este sistema que en realidad está funcionando en, en, en un pueblo de Extremadura, en Cañameros y es Pedro Pazos, que es ingeniero industrial, que ha promovido el proyecto Acualia, donde esto está en marcha y lo podéis visitar, vamos, si queréis. Entonces, ¿cómo funciona? Pues entonces, simplemente aquí hay un eje regulador de cargas, toma aerogeneradores, placas o colectores solares, entonces eh, saca corriente continua y este regulador de cargas eh, envía con un inversor a la red, ya tras, eh, pasando de corriente continua a alterna de 220 pero entonces cuando hay mucho viento, sol, etcétera si sobra energía va al el electro, el electrodizador que obtiene hidrógeno y oxígeno y entonces en, se depositan en esos depósitos y entonces ya cuando no hay viento, no hay sol encha, entra en marcha una pila de combustible que con el hidrógeno y el oxígeno que venía de, de los depósitos pues entonces obtiene electricidad entonces ahí sin necesidad de acumuladores se cierran los ciclos y entonces precisamente la, la pila de combustible eh, saca como desecho HO2 puro es decir, es agua pura que en realidad es lo que le hace falta al e electrolizador que si no habría que depurarla pero eso lo da directamente la pila de combustible con lo cual cierra ciclos en agua, etcétera, entonces en realidad pues sería ideando pues cantidad de cosas un poco en esta línea donde se puede reconvertir pues el sistema eh, para que funcione eh, con eh, energías renovables. Entonces bueno, por otra parte yo quiero subrayar que si queremos gestionar el planeta razonablemente, entonces eh, eh, pues exige ordenar con criterios económicos ese reino difuso de los materiales y entonces un poco, eso es lo que yo ya había apuntado en la primera edición del 87 de mi libro La economía en evolución porque en principio la cosmología anterior del universo de, de Ptolomeo de todo esto pues estaba ahí pues eh, había un, los reinos, los tres reinos el reino animal, eh, vamos, por una parte estaba el rey de la creación que era la especie humana el hombre, se decía, entonces el rey de la creación, pero luego ya reino animal, vegetal y mineral, era varias jerarquías y en cada una de ellas estaba todo súper jerarquizado, como he indicado en el mundo mineral, pues claro que estaba en la cúspide de la jerarquía, era el oro que era lo más perfecto, etcétera, entonces todo estaba muy ordenado, sin embargo ya con la cosmología actual está el reino difuso de los materiales donde no... entonces claro pues ahí yo creo que habría que ordenarlo apuntaba yo, atendiendo a su escasez con sistema de referencia puede ser la Tierra en el planeta Tierra un país, etcétera una región o segundo, la energía o calidad o energía necesaria para fabricarlos o coste físico de reposición entonces eh, ahí nos encontramos que los yacimientos minerales son rarezas de la corteza terrestre y entonces esos minerales o ese agua mismamente pues hoy día se puede obtener por osmeosis inversa u otros procesos eh, fabricándola, claro, pero todo eso lleva un coste físico y monetario, claro, es un coste de reposición. Entonces, eh, ya si estamos explotando un mineral o quemando el petróleo todo esto eh, como coste cero, no, hombre, es que eso si queremos preservar la base de recursos planetaria habría que considerar un coste sombra que sería un coste de reposición desde esa base de recursos planetaria en la que estaría todo mezclado. ¿no? Entonces, bueno, eh, la tercera sería energía libre que contiene, que es lo que... Marca las posibilidades de, de manipulación porque es la reactividad química, eh, es en realidad la ley de la entropía pero que funciona con la reactividad química, entonces si reacciona entonces van reaccionando siempre hacia situaciones de mayor entropía. Entonces eh, en el mundo físico y entonces ya luego vendría pues eh, eh, la complejidad con sus componentes o estructuras y su función vital en la biosfera. Bien, pues lo que quiero advertir sin más porque en este curso va a intervenir Alicia Valero y después y entonces, eh, las investigaciones con Antonio Valero y después la tesis de, de Alicia Valero. ...que se ha plasmado en el nuevo libro del que os hablará... ...pues han aclarado eh, los puntos 1, 2 y 3... ...estableciendo una metodología útil... ...precisamente para gestionar el mundo físico... ...considerando eh, pues estos problemas. Claro, no, no voy a entrar en detalles... ...simplemente remitir al, mundo, al, al libro suyo... Eh, de, ...de Antonio y Alicia Valero que se llama Tanatia entonces eh, que en realidad sería el estado de máxima entropía o el estado muerto hacia el que tiende el planeta ¿no? entonces sería eh, la evolución lógica hacia donde lo arrastraría la civilización industrial a base de deteriorar la base de recursos planetaria y entonces sería ese estado de máxima entropía y entonces ahí es a partir de ese estado el que se vería el coste de reposición de los recursos naturales tal y como están hoy por ejemplo, ah, y se pueden extraer en las minas, etcétera y se siguen extrayendo etcétera, o el agua, etcétera etcétera, porque en todo este estado muerto, pues eh, eh, que está cuantificado químicamente, que es un poco, ahí ha habido cuatro tesis, eh, vamos, en esta línea de trabajo y, y entonces yo creo que ahí esto pues, ha sido un avance importante en cuanto a a este, a este enfoque, porque curiosamente se habla mucho de, de sostenibilidad pero claro alegría y optimismo que nadie se ocupaba de esto y, y hemos tenido que contactar con los cuatro o cinco que se cuentan con los de una mano investigadores mundiales que trabajaban eh, en cuantificar el estado de máxima entropía del planeta Tierra o sea que es eh, eh, el red, el desarrollo sostenible, sostenibilidad todo esto, pero es meramente y de, de economía de enfoque verde para, eh, pero no se ha tomado en serio ese horizonte, que es un poco lo que se analiza aquí y se toma como punto de partida para ver pues, los costes de reposición. Bueno, pues dicho esto ya pasamos. Sí, sí, sí. Sí, a, decíamos perspectivas alternativas económicas, proseguir o alimentar el sistema o reconvertir o domesticar el sistema. Bueno, pues proseguir en realidad era alimentar el sistema, cacotopía. Cacotopía es el término que empleó Patrick Guedes en su libro Ciudades en evolución a principios del siglo XX, apuntando que la cosa pues no pintaba bien. ...que es donde nos arrastraba la situación... ...sobre todo con las megalópolis y todo esto... ...que es lo que analizaba él... Eh, ...pues era una utopía negativa... ...que era una utopía... ...que era, abocaba eh, en algo imposible... Eh, ...o indeseable a la vez... ¿no? ...entonces es lo que él le puso término... ...le puso de nombre cacotopía... ...entonces sin embargo decía reconvertir... ...pues es un poco lo que estamos apuntando... ...y todas las ciencias de la Tierra... ...y todos estos enfoques... En realidad, pues sería lógico esta reconversión, sería posible y deseable, pero la inercia de la ideología dominante, y muy en particular la económica, política, etcétera, pues nos impide avanzar hacia ello, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, lo que llamó e utopía, es decir, e utopía deseable, pero. utopía, a fin de cuentas, porque eh, pasaba. Eso. Entonces, claro, proseguir, pues ¿qué hacen? Inyectar recursos en lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, liquidez, etcétera, para ver si ya repunta, genera nuevas burbujas especulativas, etcétera, o sanear y controlar el sistema, eh, que es lo que menos está haciendo, ¿no? Entonces, requisitos de reconvertir, bueno, pues sustituir la fe en el progreso y el desarrollo económico por la conciencia de la regresión, deseo de evitarla, subordinar el sistema económico y político a mejorar convivencia. ...y calidad de vida de la mayoría, instrumentos, pues cambiar la regla del juego económico, político, en compromiso ético... ...cambios mentales institucionales y sobre todo, pues claro, rechazar falsos atajos y diagnósticos... ...ni el fin justifica los medios, ni hay mi mano invisible que transmute los vicios privados en bien público... ...nos encontramos que con toda esta adquisición de riqueza, pues luego algunos hay que pagarlos... ...y entonces en esta estamos con la crisis actual, pues tendiendo que pagar... Pues todas esas que, entonces, en la medida en la que pese la presión por reconvertir, domesticar el sistema, pues se forzará más eh, el sanear, controlar. no Por eso he puesto esta flechita. Entonces, alternativas políticas. Bueno, pues está claro que frente a la refundación oligárquica del poder con fachada liberal y democrática, que se habla de democracia representativa, consenso elitista y reservado, pues el único que hay... Sería Es una refundación democrática del poder con ejercicio pleno de la ciudadanía, pero bien informada. Entonces, haría falta que romper pues, esa, esa, esa ideología, esas orejeras ideológicas que impiden ver, que impidan percatarse pues, de lo que estamos hablando, etcétera. Y entonces, sería una democracia participativa en este sentido, porque no podría ser de otra manera, con consenso amplio y transparente frente a a ese consenso reservado y elitista del anterior. Y entonces, bueno, ya vamos a, eh, a abreviar un poco la, la parte final. Sin más, lo que quiero advertir es que eh, al rechazar falsos atajos quiero insistir en que no se puede avanzar hacia una sociedad de individuos libres e iguales apoyándose en la actual teoría de la propiedad ...y en organizaciones jerárquicas como son las empresas capitalistas y los partidos políticos... ...y sobre todo echando leña al fuego de la rivalidad a la competencia... ...el egoísmo, la avaricia, la desconfianza, el miedo... ...cuando todo esto ya la boetí en la servidumbre voluntaria... ...pues aclaró que, es, que es, es aquí con todo esto lo que se apoyaba era la tiranía... ...entonces era el reino de la tiranía lo que se apoyaba en esa cadena de dependencia donde predominaba esa rivalidad, competencia, egoísmo, avaricia, etc. Entonces, por lo tanto, esa democracia participativa, pues no hay atajos, ni manos invisibles, ni esto que enderecen, en realidad, todos estos eh, vicios en bienes públicos. ¿no? Entonces, en realidad, pues tendría que ser cultivar la amistad, la cooperación, solidaridad, desprendimiento, confianza, libertad, etc. Y entonces, y constituir una filosofía común, que reinterprete y oriente la evolución humana hacia la convivencia y felicidad compartidas promoviendo la contención económica, el mejor con menos que se advierte, vamos, en, en el telón de fondo de, de este curso. ¿no? Y entonces, bueno, yo aquí después eh, había pensado, el, el, el, a, a dar una llamada de atención que lo voy a hacer muy, de forma muy sumaria aquí, es como en realidad eh, eh, todo lo que hemos venido hablando pues yo resulta que me encuentro más optimista y más acompañado al apreciar que en el campo de la antropología hay una línea de trabajo eh, que está echando por tierra la supuesta universalidad de las categorías económicas dominantes ¿no? y entonces en ese sentido eh, sobre todo ...viendo de la idea occidental de naturaleza humana eh, sobre la que estas categorías enraizan... ...y entre ellos la noción de homo economicus, etcétera, etcétera... ...entonces eh, esta, este enfoque de naturaleza humana considera eh, a la naturaleza humana eh, como eh, la, la, el individuo humano... ...que va unido con esa idea individualista también... ...pues eh, tiene, se presupone que tiene una avidez insaciable eh, de bienes, poder, dinero, etcétera, etcétera, y en ese sentido pues eso arranca con toda una línea de pensamiento que incluso entronca con el pensamiento religioso medieval, entonces el pecado original, entonces Hagan Agustín, Santo Tomás, entonces en ese sentido ese pecado original es la inclinación al mal del ser humano, etcétera, etcétera, y entonces eso es lo único que hay real, lo demás el que resulta que sea... Eh, ya más cooperativo más solidario, todo eso es totalmente accidental, etcétera el realismo de verdad es lo que entronca con esa idea de naturaleza humana que nos hemos ido tragando y entonces resulta que claro, hay cantidad de trabajos etnográficos donde indican que en sociedades no ya sin Estado sino en grandes civilizaciones no occidentales cualquier individuo que se comportara de esta manera queda erradicado de esa sociedad, eso se considera no naturaleza humana sino es inhumano entonces precisamente y entonces en vez de eh, animalizar al ser humano, bueno con ejemplos pues tan mal llevados como lo del hombre, es un lobo para el hombre porque algún autor apunta por ahí, que etcétera, claro erróneamente porque el, el lobo es un animal de manada y entonces de individual no tiene nada, no entonces eh, justo el ejemplo está un poquito mal traído, pero entonces en vez de animalizar al hombre, pues todas estas eh, civilizaciones y precisamente trabajos endobarquivos, se ve que en la naturaleza humana más bien lo que trata es de humanizar el resto de la naturaleza, vamos, lo que, lo, lo que se tiende en este tipo de sociedades, ¿no? Entonces, bueno, eh, valga, por ejemplo, estos dos trabajos, el de el de Escola, eh, que este, bueno, está traducido al inglés y prologado por Marshall Salins, ...que había sacado en 2008, está traducido al español, este, este libro, La ilusión occidental de la naturaleza humana... ...y entonces en Salins le hizo el prólogo a, a la edición inglesa del libro de Descola... ...y claro, Descola, pues resulta que ve que la noción de producción no casa para nada, en sociedades cazadoras-recolectoras, donde está la producción ahí, pues simplemente cogen las cosas que hay por ahí, entonces así sucesivamente se ve que eso no se tiene de pie, como universales esas categorías, entonces precisamente yo creo que es una inyección precisamente al desmontaje, pues toda esta línea de trabajos que desde antropología pues ponen contra las cuerdas esas categorías de la ideología económica dominante, y bueno entonces ya para acabar paso ya a perspectivas finales para la reflexión, proseguir cacotopía en lo que decíamos reconvertir utopía. entonces claro, proseguir bueno, vemos que toca muchas piezas, reflexión económica, se centra en el universo aislado de los valores monetarios, mercado como panacea, desregulación, filosofía individual competitiva, naturaleza es un mero medio ambiente, claro, desenfoque económico. ¿no? Especie humana enfrentada a la naturaleza, recursos naturales limitantes, vaya hombre, que esto no, no, no crece, vaya, el planeta está ahí. Eh, democracia representativa, bueno, pues la utopía, reconvertir, pues habría que desplazar la atención en la reflexión económica hacia sus condicionantes físicos e institucionales, con esos enfoques abiertos y transdisciplinares, es decir, pasar del de sistema económico hacia una economía de sistemas con ese principio de integración de conocimiento. Entonces, mercado, claro, ya es un mero instrumento más eh, junto con todo el marco institucional, etcétera, eh, que son los que producen la regulación precisamente eh, de ese mercado. ¿no? Eh, filosofía, bueno, global social cooperativa, entonces es lo que indicamos de la simbiosis y de todas estas dimensiones, porque igual la especie humana enfrentada a la naturaleza, pues no funcionada o en simbiosis es lo que tendríamos que buscar con la naturaleza si queremos tener un horizonte, un futuro pues, saludable ¿no? en la, eh, recursos naturales limitantes hombre, no, sugerentes dice, hombre, es que pasa los climas eh, entonces tan diferentes pues hombre, en vez de empeñarnos en poner en regadío todo pues en clima mediterráneo en que estamos pues si viene el estrés hídrico en verano pues hombre, es lo que ha dado la civilización del trigo porque cuando llegas ya el, el, el, el, en agosto se agostan los campos, la reserva de agua del suelo ya se queda agotada, ya se ha recogido el trigo y los cereales de invierno que se habían plantado antes, ¿no? cuando los suelos tenían agua, etc. Entonces es la civilización del arroz, en clima bonzónico, cuando se encharca por lo tanto, recursos naturales y viene la insolación y temperatura etcétera, o el maíz en clima húmedo donde el agua no es factor limitante y en pleno verano pues está ahí en expansión porque no hay limitación de agua. Quiero decir que la historia de la humanidad nos muestra cómo se ha ido adaptando al igual que la biosfera, la especie humana con los sistemas agrarios, con la arquitectura eh, ahí, eh, adaptada también a los materiales, entonces a los climas etcétera, toda la arquitectura vernácula, etcétera, etcétera y entonces democracia, bueno, pues representativa no hombre, ha de ser por lo menos si tiene tal nombre tendrá que tener algo de participativa ¿no? entonces eh, bueno, esto para acabar la reflexión y simplemente claro, como vemos por lo tanto que la emergencia de un nuevo paradigma sociocultural pues toca muchos palillos a la vez, entonces eh, lo económico está vinculado precisamente a esa noción de naturaleza humana y, y a esa ideología económica dominante en general con muchas piezas de las que hemos venido apuntando pues a lo largo de la intervención y bueno pues eh, perdón que a lo mejor me he excedido un poco pero tenía más materiales para contar y como siente digo pues he quedado quedo insatisfecho pero, pero bueno espero que os haya sido sugerente